De nuevo en un video para compartir y dar solución a algunas de las inquietudes que han dejado algunos amigos y amigas, en este caso Dajoris Morán nos pregunta, ¿sabes cómo quitar la opción Invites que aparece en los participantes y cómo hacer para que no se vean entre todos los participantes y solo al anfitrión? Listo, vamos a ver, eh, analizar esta pregunta lo primero es decir que hasta el momento no hay una forma de cancelar esta parte pero si de pronto te refieres a que algunos tienes tu reunión abierta y hay personas que están invitando a otros y entonces tienes personas desconocidas en tu reunión eso sí lo podemos controlar de qué manera lo podemos controlar entonces primero cuando Organices tu reunión la primera forma de controlar esto vamos aquí en edición es que en el momento de que configures tu reunión pongas este, este aspecto, requerir autenticación para unirse, eso va a hacer que la persona tenga que solicitar el ingreso para en el, el, nuestra reunión entonces así ya tú sabes quién es y yo voy a demandar que ponga un correo y, y su nombre y entonces vas a tener una idea de quién es ¿cierto? pero digo, digamos que no no tienes esta opción ¿sí? y ya estás en la reunión y la persona simplemente con la ID o con la eh, el link entra a la reunión entonces estamos acá en la reunión Supongamos que estamos acá, la voy a entrar aquí también del celular, estamos aquí en la reunión. Entonces, um, un aspecto que, que puede ayudarte a controlar quienes entran a, a tus reuniones y que es un aspecto de seguridad muy importante es el siguiente, y es primero pues. Eh, verificar la identidad de las personas que están ingresando, ¿cierto? Y si tú no eh, eh, identificas a una persona que no es, entonces, porque mira que aquí siempre nos va a salir el, el formato, el, el invite, entonces lo que hago es removerlo, ¿cierto? Removerlo, entonces, para que esa persona no esté ahí. ¿Sí? Eso, eso en primera instancia. Ahora, ya tú verificaste tienes tus 10 participantes tengo aquí mis dos participantes yo ya quiero evitar que otras personas entren a mi reunión entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí donde dice seguridad y aquí le vamos a dar bloquear reunión y así vas a evitar que personas desconocidas ingresen por más que así tengan el link la, la, la, la, la, la ID. Eh, no van a poder ingresar. Entonces, pues, lastimosamente, este tema del invite, por ahora no hay forma de, de, de evitarlo, ¿sí? Eh, por ahora ellos van a poder, eh, a, digamos, eh, agregarse a la reunión. Pero aquí, como ya está bloqueada, graves. ¿Cierto? Lo otro es que tú puedes disponer también de la sala de de espera y, y de esta manera aquí al momento de que alguien ingrese va, va a entrar a la sala de espera y así tú puedes ir chequeando y darle ingreso a las personas eh, o a alguien que se encargue de darle ingreso a las personas, digamos eso para controlar eh, la asistencia ¿cierto? acá en este, en, en este formato de reunión ahora yo aquí estoy viendo mi esta visual, estoy viendo esta visual entonces yo solamente quiero ver la visual de, de, de la persona que está hablando, ¿cierto? Entonces para eso, digamos, te, tengo que abrir mi, tengo que abrir mi audio y de esta manera, entonces, lo, para ver la persona que está hablando, que es este de acá, le tengo que hablar, le tengo que dar aquí en vista de speakers speaker views entonces eh, esta es la manera en la que se hace esta parte mira que aquí ya está speaker views entonces aquí voy a tener solo la vista eso. ahora sí lo que se supone es como esconder las imágenes de las personas que están acá tenemos otra opción voy a decir por acá acá en seguridad, que se llama escondir los perfiles y así solamente se van a ver los nombres ¿Sí? de pronto esa no aplica tanto, yo me imagino que era esta de cómo pasar de la vista del orador o del conferencista a la vista de galería ¿Sí? no sea aquí todos, los, sino que quiero ver solo la persona que está ahí, bueno espero que esto sea de mucha utilidad y que pueda servirte en esa eh, inquietud que tenías